que en las redes sociales se ha alborotado ya que el señor eh, le dicen el hombre del dinero el maestro el gurú el líder el señor cristian Casablanca eh, el hombre que tiene más dinero en este país supuestamente ya lo digo supuestamente porque es lo que él dice o sea yo no puedo decir que perdón, no perdón, bueno bueno eso, él tuvo un intercambio Nada con madre. el pelotero David Ortiz y de esa que se dijeron un par de cosas porque David tiene un live Dijo como que él, eso era como pantalla, algo así, o como bulto, algo así. Entonces, Cristian de eso sacó una película, como quien dice, y le dijo de todo al eh, a, a David Ortiz, el maestro vino y se desahogó. Pero metió la pata porque subió un video, parece ser que, usted sabe que David un hombre casado, subió un video en una discoteca, aparece con una mujer y eso, y como que a David no le gustó mucho y lo va a demandar. Ya tiene todo preparado para la demanda, pero hoy el maestro dice que él tiene toda la prueba, la nota de hoy, mujeres, que confirman lo que él subió en ese video. ¿Cómo se ve me... este lío? Dígame, señor Ricky, primero, dígame cómo tú eres. Tú eres fanático de Maestro casa Casablanca. ¿Qué pasó? <risa> él es David, que no es. David. David, que hay un ejemplo. Estamos ¿Un ejemplo? hartos de Casablanca. Estamos harto de Casa Blanca, Óyeme, en todo, todo quiere un sonido, todo quiere un sonido, porque tú sabes que ahora nadie tiene su pan prendida, entonces todo el mundo quiere buscar un pedazo para pa, pa sonar. Ahí Dice está que Cris. no hay lotería, que como no hay lotería, que hay que buscar una forma, eso dicen los muchachos, o sea, no digo yo, los muchachos. Yeah. Ya nadie se sueña, ya no hay nada. Pero tú crees que esa demanda prospera, ¿qué de ahí? ¿Pastille? Habla CD, no se queden en ese show mediático de siempre. Hola CD, hagamos de Cristian por tres meses. Preso. ¿Tú quieres de preso? Matricia que no crees. ¿Tú ¿De preso, Cristian? Que, que no. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué no? No, ya me dice ¿Qué? que no, que no, no es bueno que te Cristian de preso porque ¿Cómo lo vamos a poner en las redes? Ajá, ¿y por qué? ¿Nos va a perder el entretenimiento? Exacto, es más de entretenimiento, Ricky. ¿Qué opinas del maestro Clita Casablanca? Bueno, eh, yo creo como, como puede decir, como dijo Ricky, estamos cansados de él. Estamos, el tipo no tiene ya cansado porque él, él quiere hacer una pámpara en los en lo medios, que él sí y que el otro no. Y eso que está haciendo con el Big Papi ahora mismo, eso un mediante también puede ser, porque eso se trata mucho en las redes ahora. De yo tirarle a Ricky, por ejemplo para que Ricky me tire a mí y ya de eso hasta con los views que tiene eso y los likes ya no estamos ganando dinero recordémonos de eso también que esto es un tema las redes de eso es un tema ahora mismo nos combinamos por atrás Ricky vamos tirarnos y los views y las cuestiones los repartimos pero porque eso papi no necesitas eso espérate espérate pero espérate pero espérate, espérate ahora ahora le entraron se me cayó la cámara le entraron se me cayó se me cayó la cámara oye eso, eso, eso. Se escucha, te mi escucha. Papi no necesita ni Casa Blanca. Pero le entran 15, 20 mil dólares extra por una cosita por ahí de, de Instagram. No es lo uh -huh. que hay más, ¿verdad que no? Claro que no. A Casa Blanca, sí. pero, David, papá, eso... pero a mí, papá, pero a David, ¿tú crees que, para mí a David eso le afecta eso? te está jodiendo con demasiado. No, sí, no, no, a Cristian no le puede afectar en nada. No, a no, Cristian no le beneficia. Sí. A Cristian Casablanca le beneficia, porque eso le va a dar más... Porque te está comparando una, una temática con el Big Papi. Un tipo que a nivel de medio... Ya está saliendo en medio nacional, internacional, en este caso. Exactamente. ¿Pueden ver? O sea, le, le beneficia a, mucho a Cristian eso. A Cristian lo ¿eh? hay que hacer es y para el país de donde es. Con lo que... Con, que le quiten las redes por cinco meses, que yo no vea una foto de casa blanca ni nada. Yo estoy feliz. Yo soy pero, feliz. Pero Tranquil. que él, él busca es, la manera como quiera. Ah, mira. Es una, pero él, que, hace, es, él hace efecto. Él hace efecto. ¿Y el programa, ver, tiene un programa donde se da palo en el pie. Tú no visto que a veces se da como palo en el pie y eso. es ese el es tipo otra, es un showman. Ese, ese es otro, ese programa de él, que con esos lazos y que se va a cae Él está incidiendo a la violencia y muchas cosas también. No, es verdad, o sea, tiene razón. Hey, Ramón tiene razón. Esa lo que era de que es de que sí. es Señores, ahora mismo, sí. yo tengo un hijo de nueve años que por X razón, oye, él puede poner la televisión en ese momento y ver el programa y los niños tan demasiadas cosas y quieren inventar mucho. Entonces, esas situaciones, eh, Cristian, eh, viene siendo una basura más en este país y ni de aquí es. Yo lo que creo Ay, que, Dios que mío. a quien más le afecte esa demanda de la BioT. Yo soy la BioT. Y no me cojo ese gancho. ¿Eres esa colita, Ricky? No, no, ese es la cola de Ricky, de estilo... No le Entonces, a quien más le afecta Fire. es al pelotero David Ortiz. Un tipo tiene una imagen, más después de los, de los casos que han pasado. Joder con Demanda, más con Cristian. Lo, lo que va a hacer es darle más fama a Cristian. Yo soy David y suelto su hermano. Yo claro la demanda, yo la pago. Es, David, yo sé exacto, David, la tú pago, me dice pago, que Patricia parar, que se quede así. Y no vamos a juicio ni a nada y no vemos, porque David va a ganar más El haciéndolo de esa forma. Tú sabes qué es lo que pasa, que si David la echa para atrás ahora, salen 10 videos de Cristian Casablanca. La quitó. Que yo no soy monstruo. Que no puede conmigo. ¡Que coño miedo. Entonces tenemos verdad, Cristian Casablanca. Una semana más hablando. Pero mal. no, debo, pero que Ricky no debió llegar a ese punto. David no debió llegar a ese punto de joder con demanda, porque ahora mismo la, todo el... óyeme, mira que es lo que pasa. Si Telemundo pone Pero David ¿eh? Sí, pues David es culpable. Para mí es David culpable no, de todo te lo que está pasando. Es porque David... Sí. Imagínense ustedes un programa como Telemundo o Univision, primer impacto, va a hacer una reseña de esa nota. ¿De qué van a hablar? De un video de David con otra mujer, en un ejemplo de una discoteca y eso se le va a afectar la imagen de David o ti. Es cierto, eso es una falta de respeto y de lealtad a los tigres, porque los tigres no pueden estar chivateando, se dicen los muchachos, dicen la gente de Mañanero. No pueden estar se así, violando, no, violando, violando el código, código, sí. código, pero legal, y lo legal no. Yo entiendo que si David fue quien demandó primero, ¿verdad? Uh -huh. David no, porque David es que tiene la demanda. Ok, entonces... Yo entiendo que David debió de pensar, o yo siempre tiene una, una, una persona al lado que es su manager, que debió de orientar y decirle, míreme, nosotros lo que le vamos a hacer a él es un favor. Sí. Porque usted ya tiene un margen a nivel mundial. Sí. Eh, lamentablemente, usted lo que le va a hacer un favor a él es darle más eh, credibilidad a, él, a lo que está pasando. Claro. claro por eh. ahí y olvidémonos de eso. Exacto, eso es lo que debe si hacer. No, eso es debería si hacer. Si no lo tiene. Oye, si David. No lo tiene porque recuerden que Leo López era su, su, su cara sí. de, de relaciones públicas y falleció. Sí, falleció, falleció o sí. sea, no sé si ha contratado a alguien. Pero Leo López era... Lo que iba a decir David era lo que decía Leo. Esa Es un consultor. Pero sí, yo no yo sé de, si tiene relaciones de, públicas. Si tiene que tenerlo, porque obviamente una gente como él no puede dominar eso. Acuérdate que hasta una gente como él tiene que tener a alguien que te diga, mira, no, no digas esto así, dilo así ¿Me entiendes? Eso es algo claro. que realmente... Sí, es cierto. ]oquilado. Le afecta mucho a la imagen de la... ¿por qué, Leo López? ¿Por qué Leo López falleció? Yo veo Un like con, con, con todos estos muchachos, lo veo como más... Sí, no tiene control por lo que yo veo. Porque antes yo sí. veía bien un like, era difícil. Ahora esta semana esto toda la sí, Claro, no, no, no, es verdad, eh, se ve que David no está un poquito dominado, no, está, no se está sabiendo manejar, tiene que saber manejar, es un tipo que tiene una imagen, un nombre a nivel internacional muy grande, entonces David creo que ahí ya debió como bajar, todo el mundo quiere, como dice Ricky, todo el mundo quiere okay. que vaya blanca preso, pero que el lío no es ese, lío es la, la imagen de David. El problema es que otra cosa, la boca es la mitad del pleito. Yo te digo, usted con corra y te digo, yo tengo prueba. Tú te, tú te, te pones chivo, cuidado con lo que tiene este loco. No, ya, yo con prueba. ¿eh? Bueno. bueno.